Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Manuel Rodríguez Roma, vuestro compañero en el Bootcamp de Big Data y Machine Learning. Y bueno, mi proyecto consiste en un detector y clasificador de, de vehículos, ¿vale? Entonces, los objetivos que me, que me planteé para este proyecto pues serían básicamente a través de, de un método, de un modelo ya, ya entrenado, utilizando OpenCV, detectar vehículos para luego. Eh, entrenar un modelo ¿vale? basado en redes neuronales y clasificar estos vehículos en tres diferentes clases, ¿vale? que serían coches, buses y, y camiones. Luego, por último, integrar esto, estos dos primeros puntos y crear una, una interfaz con, con Streamly para pasar un poco de lo que sería la primera imagen ¿no? de, de la, de, de, del vídeo puro y duro a lo que sería la, la detección y, y clasificación. Vale. A nivel de, de dataset, pues el dataset fue, una, fue de creación propia, ¿vale? Tomé 60 vídeos en, en una avenida aquí en Barcelona y de esos 60 vídeos, pues a través de un script y de un modelo de detección arcade car pues esas detecciones, como podemos ver aquí en la, en la imagen de la izquierda, las iba almacenando, las iba guardando como, como imágenes JPG y luego pues hice una clasificación manual, ¿vale? Eh, digamos que el dataset está conformado por 1.109 imágenes, ¿vale? Está bastante equilibrado. Bueno, lo, lo diseñé de, de esta manera, donde hay 364 fotografías de autobuses, 380 de, de, de carros y 365 de, de camiones, ¿vale? Luego, para todo el tema del modelado y, del, y de los entrenamientos, lo dividí en 75% training, ¿vale? Que serían unas 831 imágenes y el T es un 25%, que serían el, los 278 restantes. vale A nivel de modelos, eh, pude entrenar tres modelos, no son en el orden que están presentados aquí. El primero que voy a explicar sería un modelo customizado, vale una red neuronal convolucional que consta de dos capas convolucionales, ¿vale? De, de 32 neuronas, luego hace un max pooling, luego otras tres capas de 64 neuronas de, de, de convolución, otro max pooling, y luego, pues sí si sería pasar una red neuronal eh, densa, ¿no? Con 60, primero con 64 eh, neuronas, luego con 32, y al final termina en el número de clases que serían las tres clases descritas antes, que serían... Eh, autobuses camiones y, y coches vale y previamente entre lo que serían las convoluciones y las capas densas eh, le añadí el, el flatten vale eh, luego entrené un modelo eh, mo, mo, mobile ¿vale? cuya estructura no voy a explicar porque siendo sincero eh, tiene una estructura bastante complicada que es la estructura residual invertida vale en este modelo eh, no se incluyó la última capa y se le añadieron tres capas adicionales, ¿vale? Serían dos capas densas de 128 neuronas y luego la capa de salida que tendría la, las tres clases. Y por último, el modelo VGG-19, ¿vale? Que básicamente eh, consta de, de capas convolucionales eh, activadas con, con una función de sin relu max pooling y va, va básicamente intercalando eh, lo que serían capas convolucionales y max pooling, ¿vale? en este caso igualmente no se incluyó la última capa se añadieron eh, tres capas adicionales el, de, de la misma forma que con el con el MobileNet. Eh, dos capas densas de 128 y la capa de salida con el número de, de las clases vale vale estos serían los resultados de, de los modelos eh, el primer modelo que sería el, el customizado pues tiene tiene tiene una cura, tiene si unas, unas métricas en general bastante malas. Si vemos aquí la matriz de confusión, pues casi todo lo, lo detecta como, como autobuses. vale o sea da, da igual que sea la etiqueta original, la, la true level, sea eh, buses, carros o camiones. Todo lo, casi todo lo clasifica como autobuses. Luego, el modelo VGG19, pues este sí obtuvo un, un buen, buen rendimiento. Vale, tiene unas métricas un poco más aceptables, tiene una curación global del 69% y bueno, en general lo que serían las precisiones, el recall y el F1 score están en torno al, al 65-70% y, y tiene, tiene un, un buen rendimiento. Si vamos a la matriz de confusión, pues prácticamente la mayoría de los autobuses pues los clasifica como, como autobuses igualmente con los vehículos y con los camiones, aunque aquí... En el tema de los camiones, pues tiende a, a confundirlos un poco más con lo que serían buses. Luego el último modelo, que sería el, el Mobile, también tiene un, performance, un rendimiento bastante parecido, ¿vale? Eh, a nivel de métricas es un poquillo, es un poco más alto y como se parece digamos, a los resultados son bastante similares al anterior, pues creé esta, esta presentación, este slide, para poder compararlos un poco, vemos que el MobileNet en lo que serían las métricas de precisión, Recall, F-score y, y el accuracy global, pues son un poquito más altas que, que, con, la, que con el modelo entrenado como VGG-19. Sin embargo, si vamos a la matriz de confusión, los resultados son bastante similares. Eh, digamos que los autobuses que realmente predice como autobuses no cambian mucho, pasa de 63 eh, detecciones a 65. Los vehículos de 72 a 74 y de 57 a 68 ¿vale? este modelo es un poco mejor y por eso lo he seleccionado para lo que sería la, la aplicación vale luego pues está lo que sería la, la interfaz de la aplicación y aquí voy a cambiar un momento de pantalla para mostrárselo directamente en el Streamlit, vale eh, la interfaz pues consta de de dos páginas, una homepage donde explico un poco la descripción y bueno, básicamente en dataset, el modelo y los resultados del modelo MobileNet, un poco lo que ya he explicado hasta ahora, y bueno, un poco mis datos de, de contacto. Luego si vamos a la segunda pestaña, la segunda ventana, segundo, bueno, vale. Pues aquí es bastante sencillo, simplemente seleccionamos un, un video en este caso seleccioné siete videos para hacer la, las, las muestras para, para poder hacer el, el, la interfaz y si clicamos ahora lo está cargando y si clicamos aquí pues se debería reproducir vale si me da un segundo vale entonces aquí varias cosas a tener en cuenta vale eh, lo primero este recuadro que está aquí es un ROI, una región de interés, ¿vale? Porque me encontré con varios problemas a la hora de, de procesar el, el vídeo. O sea, este, este vídeo se está reproduciendo en vivo en lo que sería la aplicación de Streamlit, está pasando por el, por el modelo de clasificación con OpenCV de Hardcaskade. y a la vez está pasando esas detecciones, están pasando por lo que sería el modelo de clasificación en, entrenado por, por mí. Entonces, eh, si lo utilizo, la, lo que sería la zona de la región de interés, comenzaría a detectar todos los vehículos y lo que sería el procesamiento del vídeo sería, sería bastante, bastante lento. ¿Vale? A continuación les quiero mostrar un poco lo que sería el código. ¿vale? Este sería la parte de, del streaming. Aquí. Tenía, sería lo mismo que es, podría funcionar con una webcam, pero en este caso lo que está haciendo es reproducir un vídeo frame por frame. ¿Vale? Y luego lo que estaremos haciendo es, bueno, exacto, aquí estaríamos leyendo eh, el vídeo frame por frame. Aquí estoy definiendo lo que sería eh, la región de interés para que haga la clasificación en esa zona en concreta. Luego aquí simplemente estoy diciendo, eh, estoy asignándole a la variable ROI eh, esa ese frame cortado, ¿no? que sería el, el área de interés donde queremos hacer la detección, y luego pues lo paso por una función donde básicamente lo que hace es generar todas las detecciones en, en, una, en una lista, que luego pasan por este ciclo de aquí, donde a su vez pasa por otra función que es esta de aquí, donde se, se plotea lo que sería el, eh, el, la clase donde se genera la clasificación y se plotea el label. ¿Vale? Para luego, eh, bueno, en esta parte es donde hago el, hago el label y luego sería actualizar lo que sería la, la reproducción con, con los cambios que estamos haciendo. Las funciones, pues bueno, son, son bastante sencillas. Aquí simplemente aplico el, el detect DetectMultiScale, ¿vale? De, del método de clasificación. Y aquí en esta parte, pues lo que haría es eh, plotear el... El, el rectángulo de, de la detección y luego dar, devolver lo que sería la, la predicción. Vale, voy a volver un momento al streamlit, voy a seleccionar otro vídeo. Vale, en este caso entonces tenemos otra perspectiva y vemos cómo pues aquí detecta un poco más algunos vehículos más, los va clasificando. Sin embargo, ves, aquí vemos que esto lo, lo detecta como un autobús. Esto aquí va cambiando un poco la predicción. Esto se debe a que frame a frame él va generando una nueva detección aunque sea el mismo vehículo y lo vuelve a clasificar. Entonces por eso también tiende a algunas confusiones. ¿Vale? Luego aquí sería el, el, bueno, lo detecto como un camión y bueno, lo que quería enseñarles un poco con esto es que el hecho de que el video se ve entrecortado es porque cada una de estas detecciones, que para nosotros es una, en verdad está haciendo muchas imágenes por segundo. Entonces el video se va deteniendo porque se van, se van procesando y se van clasificando. Y es por eso la causa por la que definí lo que sería una, una región de interés. Eh, ¿Qué más quería comentarles? Ah, bueno. Bueno, en algunos casos pareciera que, que, bueno, que, el, que el modelo, el performance, del, el, lo que serían las métricas del modelo en, en reproducción real, pues no son tan buenas como lo vimos en el modelo. Pero bueno, obviamente hay un campo de, de mejora todavía muy grande, ahora lo voy, a, lo voy a explicar. Y bueno, yo lo que quiero es quedarme un poco con la reflexión de, de, bueno, de que al final el objetivo del proyecto se ha cumplido, que era utilizar un modelo de detección utilizando OpenCV. Eh, bueno, el hecho de haber creado mi propio dataset pues también, tiene, también tiene un mérito importante. Y luego entrenar un modelo también con ese dataset eh, de, de creación propia. Y a la vez integrarlo todo en la, en la aplicación, pues bueno, tiene, tiene, un, tiene un mérito importante y estoy muy orgulloso de, de ello. Vale, a nivel de puntos de mejora, pues me gustaría probar eh, lo que sería otro modelo de, de detección. A ver si, si la, lo que sería la aplicación en sí funciona correctamente. Funciona un poco mejor, perdón. Eh, me gustaría aumentar el tamaño del dataset porque estoy seguro que con esto voy a poder mejorar las métricas del modelo. También me gustaría poder entrenarlo con un MobileNet, disculpen, con un MobileNet versión 3, que ha sido entrenado con una versión 1. Eh, también me gustaría poder entrenar lo que sería un modelo de Machine Learning clásico y, y compararlo un poco con los resultados actuales y cómo, cómo afectaría este modelo en lo que sería el, el procesamiento de, de, de un video real. A ver si tiene menos, menor tiempo de respuesta que lo que sería el, el modelo, modelo actual. Y luego también realizar una prueba con una webcam y poder ajustar los, los frames por segundo. Y por último, me gustaría también compartir el, el dataset en, en alguna comunidad más allá de, de GitHub. Eh, bueno A nivel de agradecimientos, pues, me gustaría darle las gracias a los profesores, a Santino y a Daniel, que me han estado acompañando durante... Durante todo el transcurso del, del bootcamp y siempre han estado ahí para ayudarme a superar todos los aspectos técnicos. Y también a mi esposa Edna, pues que ha sido mi, mi acompañante y, y me ha dado bastante apoyo a lo largo de, de todo el bootcamp y de los desarrollos de, de los proyectos. Bueno, esto ha sido toda mi presentación. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. y Muchísimas gracias por su atención.